Vamos a ver cómo podemos descomponer cualquier número en sus factores primos. Por ejemplo, el 98. Escribimos 98, le damos a la tecla igual, y una vez que tenemos ya escrito el 98, le damos a Shift y Fat. Y nos dice que es 2 por 7 al cuadrado. Por lo tanto, este número es compuesto. Vamos a ver si el 91 es un número primo o compuesto. Le damos... Y tenemos que la factorización es 7 por 13, por lo tanto es compuesto. Ahora vamos a ver por ejemplo el 23. El 23 le damos, shift, y vemos que no hace nada. Eso significa que el 23 es un número primo y no lo puede descomponer. Y ahora vamos a ver cómo podemos comprobar propiedades de potencias. Por ejemplo, si nosotros calculamos 2 a la 5 y lo multiplicamos por 2 elevado a 4, sabemos que los exponentes se suman. Esto es 512. Ahora vamos a ver si eso es igual que 2 a la 9. Pues 2 elevado a 9 me da exactamente 512. Bueno, pues así podríamos comprobar las propiedades de las potencias. Pero utilizando la tecla de factorización lo podemos hacer más sencillo. Por ejemplo, 2 elevado a 5 lo multiplicamos por 2 elevado a 6. Y nos da un número. ¿Qué número será este? Pues lo factorizamos y vemos que es 2 a la 11. Por lo tanto, vemos que se suman los exponentes. Ahora vamos a comprobar alguna de las propiedades, por ejemplo, la división. Vamos a hacer, por ejemplo, 2 elevado a 7 y lo vamos a dividir entre 2 al cuadrado. Este número vamos a ver cuál es. Lo factorizamos y nos queda 2 elevado a 5. Pues efectivamente, al dividir números de la misma base, potencias de la misma base, se restan los exponentes. Y una característica muy importante que tiene esta calculadora es que nos permite calcular las divisiones con resto. Bueno, pues para ello tenemos que utilizar esta tecla de aquí. Y lo que vamos a hacer es 98 dividido entre 5. Y nos dice que son 19 y el resto es 3. Si hiciésemos la división normal, 98 dividido entre 5... Y lo pasásemos a decimal, pues nos daría 19, pero no nos daría el resto. Y ahora vamos a ver cómo podemos calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Eso lo tenemos en estas teclas en color rojo, por lo tanto tenemos que darle a la tecla alfa. Vamos a calcular el máximo común divisor de 56 y ahora tenemos que escribir esta coma que está aquí encima del paréntesis. Por lo tanto, le damos al shift, escribimos la coma, y ahora otro número, el 44. Pues vemos que el máximo común divisor es 4. Y el mínimo común múltiplo lo tenemos aquí al lado. Y exactamente igual podemos hacerlo. 56, escribimos la coma, y 44. Y el mínimo común múltiplo, en este caso, es... 616. Y ahora lo que podemos hacer es descomponer este número en sus factores primos. Vamos a ver. Este es 2 al cubo por 7 por 11. También podemos descomponer 56 y 44 y ver que efectivamente se cumple la regla de que el máximo, el mínimo común múltiplo son los comunes y no comunes al mayor exponente. Por ejemplo, 56, pues su factorización era, o es, 2 al cubo por 7. Y la factorización del 44, pues es 2 al cuadrado por 11. Y aunque no es de divisibilidad, vamos a ver dónde aparece el número pi en la calculadora. Lo tenemos aquí. Vamos a ver cómo se escribe. El número pi lo escribimos... Y directamente nos escribe pi. Si lo queremos con valores decimales, tenemos que pulsar esta tecla. Y con el número pi podemos hacer todas las operaciones que queramos. Por ejemplo, si queremos calcular el área de un círculo de radio 5, tendríamos que hacer pi por 5 al cuadrado. Y nos da 25 pi. Si lo queremos en decimal, pues tenemos que hacer esto. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza la tecla ANS, que está aquí, que significa respuesta en inglés. Pues imaginar que tenemos una operación como esta y que nos da 5.376. Bueno, pues querríamos hacer una operación con este último resultado. Por ejemplo, sumarle 5. Podríamos volver a escribir 5.376. Pero si le damos a la tecla ANS, resulta que ese número está guardado en esa variable. Y entonces, si le damos a esto, pues tenemos que es 5382. Y ahora en la tecla ANS está guardado siempre el último resultado. Aquí lo tenemos.